Ahí está, ahora sí se escucha Perdón, tenía acomodadas mal las pestañas Ahí va Y esto debería estar Puesto ahí Que no estaba puesto ahí Ahí está, dejamos ahí el de hoy <ríe> Gracias por la suscripción, Eli, Qué grande eh, Gracias, gracias ¿Se ve bien ahí? No sé si se ve bien, porque hay que hacer esto A ver, ahí está, esto se va. Y nunca aprendí mi luz. Ahora sí tengo luz. Ah, saqué cualquier cosa en vez de esto. Ahí va. Ahora estoy. Ahora sí se ve. Cada vez que empieza este, este stream. Me olvido cómo se streamea, porque una vez cada, al mes. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Último miércoles de octubre Un buen momento para continuar con esto de Creando un Juego de rol. Y de hecho, si no me equivoco, esta es la anteúltima sesión Porque el miércoles sería la última sesión del año de Creando un Juego de rol Con la décima Y... Eh, creo que avanzamos bastante, voy a tratar de tener preparado algo interesante para la próxima o por, por lo menos para mostrar el esqueleto de lo que ya existe eh, Pero bueno, no voy a distraerme más, vamos a unos anuncios que son bastantes Hoy pum, pum, pum, pum. Bueno <coughs> Gracias a todos los que nos acompañaron ayer en el estreno de una nueva temporada de One Shots en la Taberna. Esperamos que les hayan disfrutado las partidas de Leyenda que jugaron ayer. Sabri, Fausto y Nutria, una historia original de Adria que estuvo increíble. El próximo martes también eh, el próximo martes estará el diferido en el canal. La verdad que estuvo buenísimo. Me encanta que el stream de ellos, eh, ya sea con ratas o con Leyenda. Lo de Leyenda ayer estuvo espectacular, que eran eh, unas princesas y eh, toda la historia por ahí. Yo ya sabía esto. Eh, me dijeron, no ligas a nadie, o algo por el estilo O ellos habían dicho, no ligas a nadie Yo me he olvidado, así que cumplí con mi parte, Yo no le dije a nadie Pero le hicieron, lo hicieron rey Estuvo genial Seguimos, estamos en la última semana De las consignas de Vamp Tower para Vampiro la Mascarada Se está acercando el final de octubre Y con eso se vienen las últimas curiosidades, datitos e ideas Que les dejamos por nuestras redes sociales Esperamos que las estén disfrutando Cuesta un montón hacer eso, sumado a todo lo otro Así que espero que, espero que les guste Bachi está poniendo la regana ¿no? Eh, y con el fin de octubre se acerca también Halloween. Y tenemos preparado algo para ustedes. Los invitamos el domingo 30 a las 20 horas a pasar por nuestro chip. Twitch. Cheat. Eh, romp ¿Rompemos el año la maldición de especial de Halloween? Ya lo veremos. De a poquito vamos subiendo contenido a nuestro TikTok creado por Cristecas. Eh, pueden encontrar el link en el chat para verlo. Cuéntenos qué les parece. Dejen sugerencias. Están muy bien los videos de TikTok. Como que cubren una, un, un ángulo que no que estaba en la taberna... Y eh, me parece genial que él lo esté abordando Y la manera de lo que está haciendo Así que espero que pasen por ahí Y si anda buscando material para jugar presencial Sus partidas de rol Algo lindo para regalar a su DM O pros para un atacazo artístico Les comentamos que pueden encontrar todo en la tienda de Instagram De láser Nuestro sponsor Le dejamos el link en el chat Pueden escribirles para consultar el catálogo disponible Y eso es todo Esos Son todos los anuncios de hoy Así que eh como siempre, charlemos un poco de lo que pasó la vez anterior. La vez anterior, hicimos un gran, gran trabajo, por escribimos todo esto, que en esencia es cómo se tiran los dados en el juego. Uh, algo súper necesario en un juego de rol en el cual se tiran dados. Me mato a ver. Hey. Entonces. Eh, a lo largo de todo este camino de este año, vimos... Eh, Desarrollamos un poco el setting, muy poco Aprendimos a tirar dados eh, Buscamos qué iba a ser lo especial del juego Ahí hay un... Un esqueleto bien armado Creo que lo que nos falta Yo sé que por acá, la, en la cuarta edición hicimos la baja de personaje Que es muy sencilla, muy muy sencilla Como ven esta es la parte de arriba eh, Y esta es la parte de abajo Esto es todo lo que hay Pero hablamos mucho sobre eh, Cómo iban a ser las habilidades la, en esencia, las habilidades iban a tener eh, rangos, 1, 2, 3, 4, etc. Similar a Vampiro. Eh, y ese, ese rango se va a usar para las tiradas de las habilidades. No, no me acuerdo del todo cómo funciona esa parte de las tiradas. Tu, tu, tu, tu. No, tu, tu, tu, tu. Había reserva de negativa, de positiva. Se elige característica de una habilidad. Se gastan las cantidades que quieran de la reserva. Se tiran una cantidad de dados igual a la característica. El resultado de la tirada se suma a la cantidad de rangos. Ahí está. Vos haces. Primero juntás los dados que tengas en tu reservado, Que son los que gastaste. Y a eso le sumás los rangos que tengas en tu reserva. Y habíamos dicho. Y es una idea que venimos arrastrando hace, hace un par de meses. Que... Cada rango le iba a dar una suerte de eh, habilidad al personaje. No sé qué tan de acuerdo estoy con esto porque... Eh, o sea, no me desagrada la idea, para nada. Está bueno porque si hacemos una suerte de árbol de habilidades, eh, esto permite que haya muchas opciones de crear personajes o de, o de modificarlo, qué sé yo. Pero, en, en esencia, hay que crear un árbol de habilidades. Y es una tarea pesada. Hay que elegir una, una cosa básica y de ahí ir sacando ramitas. Y construirlo. Eh, creo que es lo que hay que hacer hoy. Por lo menos para ver cómo queda. Porque, de nuevo, esto es todo para probar. Vamos a ver para dónde va. Eh, la idea que estos rangos también son... Eh, las mecánicas principales de los personajes Y va a ser la forma en la que los personajes eh, Usen y abusen del sistema Encuéntrenle, Va a ser lo suficientemente mecánico <coughs> Para que se sienta como un juego eh, Entre comillas, parecido a D&D Pero quiero que sea narrativo Como para que se aleje también de eso Como que, eh, obviamente siempre Esto me imagino que es algo que los diseñadores de juego eh, Luchan por balancear, ¿no? En la parte narrativa, contra la mecánica A menos que decidan siempre tirarse para alguno de los dos lados En este caso, eh, decidí tratar de hacerlo algo Más o menos por el medio, entre esos dos extremos Que no le quita ni el resto de dificultad Para nada <risa> Diseñar juegos de rol es difícil Pero acá estamos Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a las habilidades que tenemos acá. Y las vamos a agarrar todas. Y las vamos a pegar acá. <coughs> Uy. Es... Sí, es... una tarea extensa. Pero todo sea por intentar lograrlo también. Hay, hay un... Hay una parte de mí que solo quiere que esto se, se consiga Que... Eh, como expliqué en, en... En momentos anteriores Es algo que ya intenté hacer muchas veces, muchas veces Esto de crear un juego de rol Todas, de alguna man manera, fueron abandonadas esas veces Y las que recuerdo son principalmente las primeras que fueron cuando estaba creando malas versiones de D&D malas, malas, eh no, no, no, no había no había real mérito en eso que estaba haciendo entonces, bueno con esto ya podemos borrar esta tabla está ¿Cuánto falta para la sesión cero? Gran pregunta. Yo creo que después de tener esto de las habilidades. Y tal vez. Eh, alguna que otra ventaja. Eh, yo creo que podríamos intentar una, una sesión cero. Porque tampoco es que. Voy a crear todo el árbol de talentos ahora. No, para nada. Me parece algo medio ridículo. Intentar hacerlo. Pero. Eh, creo que lo, lo, mi objetivo en cuanto al diseño es. Crear lo mínimo indispensable para poder probar lo que ya está Y si eso anda eh, Seguir construyendo sobre lo que funcionaba es, es un acercamiento común en el diseño de juegos O en el diseño en general eh, Quedarse con solo eh, proba Ir probando de a poco Sobre todo cuando en estas primeras etapas en las que estamos Porque ahora solo tenemos una idea del setting una idea de cómo nos gustaría que se juegue el juego Y apenas le, cómo se tienen los dados Entonces Mi idea hoy es hacer Rango 1 de, de, de las habilidades de acá Que como ven son 15 Y después algunas ventajas y desventajas que van a tener los personajes Para eso también hay que eh, Ver cómo las consiguen La progresión de personaje es otro de los sistemas que hay que inventar Y tampoco estoy seguro si el combate está todo resuelto pero eh, esto es construir eh, muy muy lentamente y sin apuros Entonces, vamos a empezar Habíamos separado eh, las habilidades en combate, sociales y supervivencia Yo creo que por alguna razón lo, voy a, lo anoté, así que lo voy a anotar eh, Tal vez sirva para algo Tal vez no sirva para nada pero no perdemos nada con agregarlo. Entonces... Ahí va. Vamos a poner un rango de cada cosa y, y, y después vemos qué se nos ocurre. Vamos con conducir, que es la primera. Vamos a poner R. R1. Esto es lo más básico de conducir. En el mundo de Mad Max. Yo sospecho que manejar es una habilidad bastante común. Eh, o por lo menos eh, sobrevivir. Eh, es una habilidad común para sobrevivir. Ahí está. Esa sería la idea. En general todas las personas que vemos son competentes manejando. Eh, creo que hay algunas personas que pueden decir Che, esas no manejaron nunca Pero en general como que Cada vez que alguien se sienta en un auto Tiene, tiene control sobre ese, ese vehículo Así que podríamos decir que no hace falta Que tengan conducir para poder manejar La idea que usen conducir es para hacer cosas locas Entonces ¿Cuál sería la cosa loca básica? Yo creo que eh, podemos hacer... Ah, creo que una cosa básica Y no tal vez puedo aplicar en todas Es... Eh, cuando maniobres a gran velocidad Coma, recupera un dado eh, Vamos a ver qué sale De nuevo Esto propone... Ahí va. Algo que haces cuando estás diseñando cosas así, sobre todo juegos, es que vos eh, incentivás que los jugadores que van a probarlo el juego prueben mecánicas. Vos les das beneficios por usar una mecánica, entonces vas a tener más chances de que las prueben porque les conviene usarlas. Ahí se fue eh, Como venía diciendo Entonces Si vos le das un beneficio en este caso por eh, Maniobrar a gran velocidad eh, Es posible que lo hagan Porque van a tener eso eh, En el caso de algún Algún personaje que que, yo, que no esté manejando Lo que va a pasar es tipo Bueno, ¿quién sabe manejar? Es muy común en, en, en las mesas O, o ¿Quién intenta hablar con tal persona? Bueno, oh, yo soy el que tiene tal cosa. Déjenme amiga por el estilo. Yo soy el que sabe manejar. Yo soy el que sabe hablar con animales. Va por ahí. Pelear. Eh, no sé cómo es el tema de la pelea. Pero había algo que me había interesado mucho. Mecánicas, mecánicas. Algo especial. Vehículos. En, creo que es bastante común en los PBTA Pero creo que solo lo vi en Mask y Avatar Y es que vos Cuando empieza la pelea, cada uno declara su eh, posición Si va, eh, va a estar full agresivo, o va a estar defensivo O va a estar, digamos, eh, ocupado en el general de la pelea En vez de algo específico eh, es decir, cuando pelean en Avatar, por ejemplo Que... Eh, que sé yo Aang va y, y le pega a uno de los guardias Y Katara va, saca agua Y detiene a otros dos guardias Pero Soka se queda mirando a ver por dónde pueden escapar Más o menos eso Esa es la idea Y me encanta ese approach Porque eh, le agrega un, un pequeño lugar A la estrategia dentro de la, del combate Que... Eh, si bien existe, es algo que se puede hacer Cuando vos le preguntás A los jugadores si lo hacen O cuando vos les das el espacio Es mucho más cómodo y va a haber más resultados más rápido Así que volviendo, pelea eh... Acá Imagino que la persona va a estar gastando dados Así que recuperar dados no me parece mal eh, Pero ¿cuándo? cuando estás Cuando el golpe pega yo creo que cuando fallas un golpe recuperas un dado acá en lugar digamos de celebrar el de celebrar que tuvieron éxito lo estás ayudando si fallan esto también es importante porque la idea es que la reserva de los dados de los personajes fluctúe mucho y eh, si vos querés que fluctúe mucho, tiene que haber una manera de que ellos recuperen dados. Ahora, si. Eh, ¿Cómo es? Si gastan dados y fallan todo y no recuperan ningún dado, van a quedar haciendo nada y va a ser un bajón para los jugadores. No se va a sentir lindo jugar así. Entonces, tiene que haber un poco de las dos. Eh, otra cosa importante es que si haces un árbol de, de tecnologías, es importante que se abran varias ramas Esta puede ser la, la, la primera de la cual se extiendan ¿no? otras, digamos eh, O pueden hacer, a ver, varias primeras, es común en algunos juegos ay, No me acuerdo, había un juego que jugó un amigo que tenía un árbol de tecnologías inmenso Que vos entrabas al árbol y te podías ir, no sé, como 25 ramas diferentes hasta, hasta un punto en particular que te da una habilidad X eh, pero arrancaba tipo eh, Cuerpo a cuerpo, rango y magia una cosa así era Y después de esas tres vos te ibas para cualquier lado Bueno Sigamos Rango 1 de disparar Eh Rango 1 de disparar eh, Cuando Esto, o sea Hasta ahora tenemos dos habilidades pasivas ¿no? Una es cuando Maniobras a gran velocidad Recuperas un dado, pase lo que pase Tengas éxito o no La otra es cuando falla, recuperas un dado Podemos darle también alguna habilidad activa como eh, Apuntar Disparas al final De la ronda Con más un dado Por decir algo Con más uno Acá solo se tiran dados Sí, sí, vamos a ponerle dado por las dos Esquivar Esto es algo que me gustó ponerle de Cyberpunk Que... Eh, son... Eh, es, en general... Se maneja con tiradas enfrentadas Y eso hace que se tiren más dados, ¿no? Eh, agil, agiliza el juego hasta un punto, digamos, si están todos tirando dados rápido lo hacen eh, porque cuando vos tenés que defendernos no hay ninguna otra tirada que puedes hacer solo puedes decidir defenderte a menos que haya algo que, que se aplique en ese momento solo puedes defender eh, entonces sí, hay mucho intercambio digamos porque bueno yo le quiero disparar a ese tipo pa pa, pa pa, y te hace tu tirada y el otro hace su tirada de esquivar o esconderse algo por el estilo eh, y en su turno él dice bueno ahora yo te quiero disparar a vos y tirar los dados eh, Y eh, vos decís Bueno, yo quiero esquivar, tiro los dados Y así se hace ese intercambio rápido Y se tiran dados en todo momento Y eso me gusta porque podés tirar dados Muy seguidos En turnos en los que no son tuyos Y de alguna manera, por más que sea recibiendo disparos eh, O espadazos O golpes, lo que sea Tenés una eh, La responsabilidad De las de, de, de, de la salud de tu personaje Que está en, en, en vos eh, y eso está bueno eh, entonces eh, cuando esquives exitosamente ganas más un dado en tu próxima acción poner de nuevo esto suena bien No estoy seguro Cómo funciona el combate eh, ¿Por qué? Ignorar Ignorar Explosivos Esto suena bien No estoy seguro que hacen los explosivos Como todo el resto del combate Pero habría que Dar una habilidad con explosivos que es algo común que hacen los explosivos? Tenemos daño en área Esa y esa ¿Cómo estás? daño EN área Eh, daño en área Tampoco hay muchos explosivos ahora que lo estoy pensando eh, Que yo ya he visto, generalmente es tipo Nafta, prendida a fuego eh, Imagino que esto va a tener algún tipo de posibilidad de fallo porque no hay gran tecnología de seguridad eh, en cuanto a explosivos. O sea que te va a ayudar a. Eh, al ser algo eh, riesgoso. Es como cuando usas venenos en otro juego y tenés posibilidad de envenenarte o una cosa así. Bueno, acá es posibilidad que te explote la cara, digamos, la nafta. Eh, algo así puede ser. Y desactivar el explosivo. El tema es que estamos jugando acá en el setting de Mad Max. Y no hay... Eso me refiero a como que no hay... Grandes... Eh, o sea, no hay variedad de... Eh, aparatos explosivos. En, en uso constante. A diferencia de las pistolas y los autos, por ejemplo. Eh, las cosas que explotan... Suelen ser los autos. Eh, entonces... No sé, ¿sabes qué? Vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver qué sale en sigilo. Cuando camine sigiloso, tira dos dados. Y quédate El resultado de uno Que vos quieras eh, esa, esa no me hubo desagrado. O sea, la idea es que eh, activas sigilo, por así decirlo eh, O si quiero ir Sneaky, vos tirás dos dados Y eso se lo sumas a la tirada No está mal No sé qué onda Vamos, chamuyo Esto cuando estás tratando de convencer a alguien. Acá en estas cosas me gustan mucho las co los, los que hacen los PBTA. Esto de eh, poder responder preguntas. Y, y el arte de esto de chamullar... Arte, ¿no? Muy entre comillas. Es eh, buscar la manera de eh, conseguir información hablando. O esconder información hablando. Entonces, estaría bueno que se puede usar para eh, pegar, hacer cosas, preguntas específicas eh, En Avatar, por ejemplo, tiene esto Y lo que sucede es que se activa eso Cuando vos haces ese movimiento Tirás los dados correspondientes Depende del resultado Tenés una cantidad de preguntas que podés hacer Y que se tienen que responder sí o sí No estoy seguro cómo aplicarlo acá eh, También habíamos dicho que esto era algo para mentir oh, Claro que sí Yo me imagino que es eh, había una habilidad que creo que era en D&D viejo 3.53 Que era hablar rápido Fast talk se llamaba Que era eh, O era en Tulu Creo que era en Tulu Cuestión que era una tirada que vos hacías para distraer a la otra persona hablando Como lo confundías así con las cosas que le decías Y eh, eh, Podías eh, distraerlo O confundirlo Y eh, Daba da muchas opciones al juego Interesantes Sobre todo con los personajes carismáticos pero estúpidos eh, Algo así ¿Qué haría acá? Eh, chuchu chuchu. Qué difícil está, eh bueno, mientras tanto podemos ir pensando otras Encantar, tampoco. Encantar creo que era eh, Como... Eh, convencer. Claro, chamuyo era mentir y encantar es convencer Digo, oh, mirá, qué, qué maravilla este motor Tiene todo lo que necesita eh, A ver qué dice los explosivos pueden separarlos en los que hacen boom y los que no Los que no hacen boom son los molotov, boom o ah, más, claro eh, Y los que hacen boom son granadas, bombas ah, Bueno, buena separación eh, ¿Alarma? ¿Sirena? No, Rango 1 Avisparse, ir a estar atento Ahí va Bueno, cuando mientas, vamos a... Eh, engañar, engañar. Cuando intentes engañar, recupera un dado. Ahí está, recuperá dos dados si tuviste éxito A veces dos de demasiado, le estoy como dando muchos beneficios Pero bueno, es una tirada social que no estoy seguro que puede pasar Encantar, como habíamos dicho, era convencer a alguien Y esto es cuando tengas éxito Cuando tengas éxito engañando Ahí está Creo que eso es, está bien Vamos al piano. Encantar, oh mira qué lindo auto Esto es para distraer Y esto puede ser muchas cosas La idea es de esto eh, Convencer a otra persona de Algún curso de acción Eh... Hace que algo tenga más valor del aparente. Coma. Cuando te distraigas. Tira dos dados. Estamos. Y quédate con el mejor. Siento que esto es de alguna manera fácil Y no, lo no es eh, <risa> Mi problema con esto Es un problema que tenía en D3.5 que era por ejemplo Vos subías a nivel 3 y ganabas una dote Y esa dote era eh, No sé si era weapon foco, foco de arma o foco no sé qué Elegías un arma y te daba más uno la tirada de ataque Y eh, Siempre me pareció re poco eso De tener que sobrevivir hasta nivel 3 No importa las peleas que sean No importa el peligro que esté eh, Para solo conseguir más una tirada me parecía muy poco Por eso las dotes de quinta edición Son mucho más interesantes Porque conseguir una Te cambia realmente el aspecto del personaje Porque tenés dos o tres beneficios Y creo que eso deberían hacer las cosas Mi problema con esto de los rangos es ese Que siento que los personajes van a tener eh, Poca variedad de cosas eh, o, o, o va a ser tan centrado este, Van a ser tan específicos los beneficios Que te da cada uno de los rangos Que es posible, digamos, que pase eso Oh, subí a nivel 2 Voy a ganar rango En, en, en esquivar ¿Qué me da? Más uno esquivar eh, Es muy aburrido eh, Pero vamos a ver hasta dónde llegamos Liderazgo Eh... Organizar las tropas Creo que si le ponemos nombre va a ser más fácil eh, Seleccionar Un aliado Y un enemigo La próxima acción De tu aliado Hacia Ese enemigo Recupera un dado eh, eh, eh, Va, va a disparse eh, enfocarse presta atención prestar atención ahí va Tenés más un dado cuando estés detectando por ejemplo detectando, detectando Ahí va. <risa> ya, ya me veo venir el, el la sesión 0 de esto, la sesión 1, lo que sea y que todo esto ande mal eh. o que se me ocurran cosas más copadas o que, o que incluso los jugadores mismos digan, che, estaría bueno que pase esto eh, o Que el beneficio real sea otro Eso estaría bueno Emparchar eh, Recupera hasta eh, es rango 1 Vamos a hacerlo bien R1 Recupera Un dado a un aliado recolectar eh. punta basura punta basura tenés más dos dados a buscar cositas no sé para qué va a servir eso Improvisar equipo eh, Pala con pinche Crea un arma Que haga Daño <risas> No sé si habíamos charlado sobre esto. ¿Dónde estaba la hoja de personaje? Creo que hablamos sobre la vida y esas cosas. Eh, ¿Dónde estaba? Autos, tipos de tirada. A ver, a ver, habíamos, habíamos hablado de Sistema de dados, fatiga Si sí. Recuperación, gastando dados Partiendo dados ¿Dónde está? Sistema es necesario Por acá debería haber algo No hay nada Fantástico, o sea que también tendríamos que hablar Sobre la eh, Sistema de salud que Si no me equivoco el sistema de salud que habíamos, eh, de alguna manera, hecho Estaba basado en... Eh, claro, porque acá no le pusimos nada Estaba basado en las características eh, Estoy casi seguro de eso porque habíamos hablado de que los dados eh, tienen categorías de dados, es decir, el primer categoría 1 es de 4, categoría 2 de 6, categoría 3 de 8 y así, así, así. Eh, y. Eh, las cosas te podían afectar las características si te la ibas bajando de categoría. Dándote la posibilidad de tirar todavía menos de todo lo que tenés. Y nos ahorramos tener que crear un sistema de salud. Estoy casi seguro que era eso lo que habíamos charlado. Eh, Así que lo vamos a hacer así. Que haga daño. Bien. Mecánica. R1. Eh. Tienes herramientas para arreglar un auto. Y tiras con más. Y recuperas. Un dado o tiras con más uno. Esa, me gustó. Me gustó la elección. Y trepar. <risa> Hay una cosa que son tan básicas eh, Me hace acordar de la habilidad de excavar de Dexter. Trepar. Pero acá está bueno porque, tipo... Eh, no es solo trepar paredes y cosas por el estilo Sino tipo treparse a los autos Y cosas por el estilo Balancearse en esos lugares Creo que iría por la habilidad de trepar Es algo que es, aparece en un montón en la película Es gente colgándose de cosas O escalando por Por el, eh, la parte de adelante de un auto Mientras le disparan puedes moverte Arriba de un vehículo en movimiento Sin problemas y Eso puede no darte nada ah, ah, Si hacemos esto quiere decir que va a haber un Que hay una dificultad en cuanto a lo que es moverse arriba de un vehículo en movimiento eh, Bueno Explosivos Dijimos los que hacen boom y los que no Eso está bueno, los que exploten y los que no Pero cuál sería la habilidad de los explosivos Qué, qué es lo que le está dando a esta persona eh, No lo sé eh, Tira Explosivos un poco más lejos. Vamos a, vamos a ver qué haces. Ahora sí. Bueno, tenemos... Un gran boceto de lo que va a pasar. Esto tomó un montón. Eh, entonces, lo que sí es charlar un poco de lo que vamos a querer. Es muy común que en los juegos... Las hojas de personaje ocupen eh, un poco más de espacio, por ejemplo... la de D&D son dos o tres carillas... Eh, no, Cyberpunk son tres carillas eh, apaisado a lo largo... Eh, Animas son un montón más, y qué sé yo... Y eh, en cada una de estas hojas... Va eh, información específica. A mí me gustaría que haya dos carillas en esto. Eh, eh, no es un capricho en general, porque una se puede usar completamente para la información del personaje o detalles así... Pero eh, generalmente en algún lado van las ventajas y ventajas Y si ponemos rangos y eso, en algún lugar las persona va a tener que anotar su, su ventaja, el rango, así que se yo. En cuanto a ventajas, esto es lo que anotamos acá. Que la idea de hacer vendría a hacer que sea algo similar a las dotes, o a las ventajas y desventajas de vampiro. Eh, que no sé qué tanto me sea ventajas y desventajas, o similar en este caso me gustaría que sean similares a las dotes también, sean cosas así que te den beneficios muy ajenos al sistema o eh, que giren alrededor del sistema, que en vez de darte solo números básicos te den eh, Ahí se fue. ¿Qué vez de solo beneficios básicos? Te den cosas, por ejemplo, te den ventaja, te aumenten el rango, eh, te den un beneficio al hacer una acción. Eh, similar a lo que estamos haciendo ahora. Por eso me cuesta un poco, digamos. ¿Qué son estas cosas extras que vamos a dar? Talentos. <ríe> eh, como que se reduce mucho la gente de este mundo a las capacidades que tiene. Generalmente las capacidades físicas, pero a las capacidades en general. Eh, se reducen mucho a su profesión. Tipo, bueno, sos mecánico, listo. Sos mano negra, o, o pulgar negro, no me acuerdo cómo le decían. Sos eh, un warboy. Eh, no o sos conductor. Y eso me está dando a entender que... Esto debería ser profesión. No, no sé si lo teníamos anotado en la baja de personaje que arriba. No. Profesión. ¿Sería esto la clase de personaje? No lo sé. No estoy seguro. Pero sé que hay una. Ahí va. ¿Cómo están hoy los autos? Eh. <coughs> Profesión, lo que estamos hablando. Creo que esto está más relacionado con la creación del personaje. De, en el sentido de. cómo se formó. Pero también viene también en, en la parte de progreso del personaje, porque vos. si sobrevivís bastante tiempo podés aprender cualquier cosa. Eh, ser un, un excelente conductor, ser un mecánico, lo que sea. eso toma tiempo y si lo conseguís al tiempo. Eh, y los materiales, es cuestión de dedicarse. Y no hay muchas otras cosas para hacer en este lugar, más que eh, perfeccionar algo. Mientras sobrevives. Entonces puede ser la profesión. Eh, tal vez la profesión te habilite cosas más, eh, más específicas. Por ejemplo... Eh, una de las cosas interesantes que pasa en la última peli es que Nux baja al motor del camión para arreglarlo en movimiento. Esto es algo que eh, no creo que, se le, que lo haga cualquiera, más allá de que sepa arreglar un motor o no. Alguien de profesión mecánico, de hecho él lo dice en la peli, él es un pulgar negro. Eh, Tiene la capacidad de hacerlo en movimiento o de leer, digamos, cuáles son las, las las complicaciones que tiene el motor. En un momento le preguntan cómo está el motor, es sediento y, y, y no me acuerdo qué más. Y eso está interesante. Eh, así que voy a anotar: pulgar negro, barra mecánico, elite. Y con esto no veo por qué no... Warboy Soldado... no Guerrero del camino Y esos son todos los que... <ríe> no, no sé qué otro más hay eh, Algo así como comandante Esto es algo que sí vemos a lo largo de la película Comandante Barra eh, ¿Cómo se llama? Imperator. Imperator. Que es, que es furiosa. Que. Es una parte que no vemos. Del todo. Eh, pero un poco lo hace. Esto de dar órdenes, organizar gente. Lo vemos un poco en, en la última peli. Eh. Pero durante la trayectoria la, la vida de ella Ella se formó como una No solo excelente guerrera Sino que eh, Una líder excepcional Que sospecho que es lo que nos van a mostrar En la próxima peli de Mad Max Que ya está en producción Que se llama Furiosa eh, Que originalmente iba a ser un anime Así que está eh, Y también es otra cosa que vemos en las pelis anteriores Max se encuentra con personas así A lo largo de su carrera digamos. El... El primer enemigo que tiene, eh, el cortador de dedos, o el cortador de pulgares, creo que es la traducción correcta, era el líder de la pandilla de motos. No era solo un buen guerrero o un buen piloto, no. Era el líder de la pandilla de motos. Eh, después, en la segunda, se encuentra con... Eh, dos líderes. El líder de los. Eh, de los. De los que. la banda de autos que quería la nafta y el líder del de pueblito que tenía custodiando su nafta. Y en la tercera se encuentra con otros dos líderes, que es la, la mujer que controlaba el Thunderdome y toda la ciudad superior y el tipo que tenía, controlaba los chanchos y el, la parte de abajo. Eh. Después se encuentra Fureza. Siempre se encuentra alguien que tiene alguna suerte de influencia por sobre los demás. Y creo que es importante esta parte. Porque probablemente será la persona que utilice eh, las habilidades que tenemos sociales. Bueno, Guerrero de Caminos Max. Pero hay otros más. Eh, sobre todo los enemigos que tiene. Claro, el Bardo. Eh es el único que aparece. Ese, ese, es, el, ese es muy único como para, para ponerle un, un solo costo. Eh, duff Warrior se llama. Eh, igual... Eh, sí hay que hacerlo en lugar algo así. Eh, bueno, Guerrero el Camino como dije está Max, pero también hay otros que son generalmente las personas con las que pelea... A, en, con, ahí. Eh, el primer enemigo que se encuentra así creo que es el Knight Rider que creo que es la persona que mata a su esposa en la primera película eh, y es la persona que viene a... muere en Air Rider y todos los, los de las motos vienen a ser una suerte de funeral mientras toman un pueblo y pasan cosas malas eh, bueno rictus de la última película también un guerrero del camino eh, Immortal Show que es un claro comandante. Como los Warboy solo aparecen en la última peli porque es algo solo de la Ciudadela eh, y tal vez está medio tirado de los pelos. Eh, pero creo que en general el Warboy hace referencia a eh, los seguidores. Así como está el comandante, le están los seguidores de lo que sea que proponga esta persona. Immortal Show pro te prometía. Manejar en las carreteras Del Valhalla Shiny and Chrome eh, Tenía todo el culto hecho al Motorrio 8 Etc eh, Y los, los warboys les creían, eran como una suerte de guerreros Religiosos ellos Pero es algo que, que también pasaba En otras pelis, por ejemplo En En la primera Los de las motos Todos les tenían un, un respeto Muy superior a al cortador de pulgares eh, Y... Na, no, le, le seguían las órdenes Creo que él arrancaba las motos O él frenaba y frenaban todos Algo así era eh, Y lo que yo imagino de ellos es que trabajan bien en equipo digamos. Cuando hay un par más, trabajan bien en equipo Lo vemos en la última película sobre todo Y el mecánico eh, No se ve mucho En las pelis en general porque es algo que se hace de vez en cuando. Pero sí aparece mucho en el juego. En el juego hay un compañero de Max que se llama Chan Bucket. Eh, o balde de carnada, de cosas de trigo bueno, No sé bien cómo sería la traducción. Pero Chan Bucket es el mecánico de Max. Chan Bucket está arriba del auto usando un, un, una, las armas que tiene el auto. Creo que hay un arpón y una cosa así. Y es el que arregla el auto mientras está andando. Eh, y él te dice también, soy un pulgar negro O soy mano negra, no estoy del todo seguro El juego tiene una historia re larga Y re extraña de cómo se creó eh, Es y no es canon Es muy, muy, muy difícil eso eh, Pero ahí Chambacet Brilla, digamos, porque la historia gira alrededor De su auto, de, de lo que Él quiere crear, y como Max dice, bueno Está bien, esta cosa, me quiere acompañar Me va a seguir eh, Vamos a... a Vamos a dejar que me acompañe porque me sirve. Max no es una persona muy amigable. Eh, pero debería haber tal vez un par más. Eh, el bardo puede ser una. Eh, capaz lo que podemos hacer. En vez de, de crear la proporción bardo, eh, lo dejamos como comandante o como emperador o lo que sea. O, y a medida que vas consiguiendo rangos en otras cosas, puedes desarrollar esto de tocar la guitarra en llamas O, o, o eh, inspirar un gran número de personas Porque esa, esa era su función Él era el... Eh, la, la música también Él y su camión, porque él, él era re importante Esto es súper, súper importante Él estaba con la guitarra, con su lanza Era una guitarra y un bajo creo también a la vez Pero atrás... Estaba adelante. Atrás estaban los tipos con los tambores. Eso también ponía el ritmo. No hay que olvidarnos que había más de un solo bar. Eso es lo que quiere decir. Eh, entonces me ocurre que por ahí, digamos, siguiendo eh, con la profesión esa, vas consiguiendo eh, rangos para inspirar a más gente y... no sé. Si sabes tocar una guitarra y te conseguís una guitarra, y le pones una llamas con un mecánico. Eh, ya ahí, ahí ya creo que hay mucha decisión de los, de los jugadores. Che, quiero ser un tipo que toque la guitarra con las allamas. Y me trabajo como DM es decirle, sí, de una, hay que conseguir una guitarra. Bueno. Mi misión es conseguir una guitarra. Bueno, dale, empecemos a investigar. Vamos a ver qué encontramos. Eh, así como la misión de Max generalmente es conseguir nafta o, o conseguir ...recuperar su auto, lo que sea, salir vivo. Puede ser de los que dice, yo quiero una guitarra. Eh, me gustó lo de la profesión, porque es... ...lo que... ...por lo que se basa en el mundo. Debería haber más. Hay unos que solo vemos en... ...en la última peli, que son los que tienen tatuadas palabras... ...que se llama Miss Giddy, que solo aparece dos o tres escenas... Cuando Immortal yo se da cuenta de que no estaban más sus. <ríe> sus breeders, así que la llama él, sus criadoras, eh, ella eh, entra a la habitación donde estaban y solo está Miss Giddy con una escopeta que falla el tiro. Eh, esos son importantes porque son las personas, son personas viejas que saben leer y eh, leen los libros que quedan. Los libros tienen valor casi nulo para el mundo en general Pero estas personas son capaces de transmitir el conocimiento que tienen en los libros se llaman palabra burguesas o palabra eh, hamburguesa de palabra o algo por el estilo Porque se parece a una hamburguesa eh, Aunque sospecho que no saben lo que es una hamburguesa tampoco Así que eso creo que sería más que NPCs y tampoco recuerdo cómo se llaman. <ríe> eh, ¿Qué otra profesión puede haber? Tenemos. El mecánico va a usar mucha habilidad de supervivencia. El warboy va a ser combate. Y el guerrero de camino va a ser combate. Y el comandante social. No creo... Estoy pensando, digamos, si realmente hace falta agregar algo, porque... ¿Qué tan grande va a ser el juego? Es la pregunta. Yo no quiero apuntar algo gigante. Apuntar algo gigante trae, en general, muchos más problemas. Eh, ah, un tipo de médico me gusta eso. Algún tipo de, de persona que emparcha, sí. Apuntar a... A... Algo muy grande eh, te trae otros problemas a nivel diseño Que tal vez no esté bueno hacerlo eh, Porque es un... Es más trabajo, es muchísimo más más trabajo eh, La razón por la cual los juegos, los manuales traen, digamos, una Una gran fracción en parte de historias y settings. y que se yo, es para que haya más material del juego y no diluir mucho las mecánicas Porque tal vez vos decís, bueno, quiero apuntar a hacer un juego gigante Y de repente estás creando reglas innecesarias para cosas que nadie pidió O que, o que molestan más de lo que ayudan Así que con eso está bien Médico Similar, no sé Eso está bueno y, Como para tener la parte bien creada eh, Después por ahí con los rangos se pueden hacer... Puedes hacer que un médico ataque mejor o que un Warboy pueda llegar a curar y ves ve para dónde va eso. Eh, lo atas con alambre. Como corresponde, en este juego se va a atar con alambre. Ahí va, volvimos. Y... Ay, no sé qué... ¿Qué hacen estas profesiones? Es la pregunta, digamos. Eh. ¿Qué hacen estas cosas? El motivador dijimos que era um, el comandante. Estos nombres son um, un, como para unirlos a algo que conocemos, pero la idea es que después sea eso. Después el, el comandante... Uy, ¿cómo están los autos? Eh, el comandante sea la persona que organiza el equipo o, o lidere o inspire. Que el guerrero se encargue de pelear. O, o sea la persona que eh, maneje y, y combata desde el auto. Eh, algo así. Eh. Y el Warboy también, que pelee, que haga tipo, o sea multifunción, el mecánico que arregle cosas o que rompa otras. Eh, algo por ahí. La pregunta ahora que hacen es cuál es el valor de tener una profesión. ¿Qué te da tener una profesión? Eh, sabemos que el mecánico de elite puede arreglar cualquier vehículo en movimiento. Eh, que eso está bueno. Y por otro lado bastante bastante complicado Porque si es un auto tenés que pararte arriba del motor Mientras está funcionando Y mientras generalmente O alguien le está disparando O el auto está haciendo Y vos tenés que hacerlo digamos. Eh, el War Boy eh, ¿Qué te da hacer un War Boy? ¿Qué es? Yo creo que la fuerza del, del, del soldado Vamos a hacer el soldado o Tropa War soldado tropa es el trabajo en equipo digamos mientras más haya de, mientras, sí, sí, mientras más haya de ellos mejores son eh, porque eh, lo vemos en, en todas las pelis en general eh, en la última peli sobre todo al, creo que es al principio eh, cuando están todos arriba del camión Disparando el auto ese con pinches Uno eh, Le choca en un auto Y uno de los warboys se cuelga Del camión, le salva la mano a otro, Le salva la vida a otro y se sube Y trabaja, van trabajando en equipo Como que saben organizarse eh, Y este estaría bueno digamos Que se base en, en las acciones De sus compañeros, porque es Un poco lo que, lo que hace eh, Se beneficia por ayudar o trabajar con otros. Punto. El guerrero del camino maneja re bien y es un buen... ¿Pistolero sería? ¿Pistolero? Eh, sí, vendría a ser como el cowboy del grupo. Eh, este dijimos que inspira... Inspira, organiza y lidera a grupo. Que esto es... Esto es bien... Bien... Eh, bien de ejemplo. Es como cuando en otros juegos lees... No, este personaje se basa en... Eh, o los paladines son gente respetuosa, que se preocupa por lo demás. Y ayuda al pueblo. Y después por ahí te sentás en la mesa y tenés un paladín que solo se la pasa tomando... Y solo habla cuando hay que pelear, para ir a pelear. Que no está mal para nada. Eh, pero, digamos... Ignora toda esa base de paladín que estaba ahí eh, creada. Y esa base que está ahí de paladín creada generalmente es para las personas que están diseñando el juego. Así saben dónde pararse. Y las personas que por ahí no... No, no tienen tan presente toda esa, toda esa eh, experiencia de juego como es tal vez un paladín. Eh, Médico similar se va a se preocupa por arreglar a sus compañeros ahí va, ahí va. Eh, vehículo este es Mm. Algo que, que sí me gustaría que haya es eh, una penalización. En sentido de... No quiero que la hoja de personaje sea solo con cosas buenas. Que es algo que por ahí me parece un poco aburrido. Tal vez digamos que la única parte mala está en el background. Algo que le faltó, algo que se arrepiente, alguien que quiere matar por su venganza, qué sé yo. Como que está, es mucho más interesante también la penalización mecánica en ese sentido. Eh, porque cuando vos le presentás a un personaje una penalización mecánica, por ejemplo, qué sé yo, el, el mecánico no es tan bueno liderando, por decir algo. Eh, Estás beneficiando... ¡Eh! Hey, gracias por el raid. Eh, ¿Qué grandes Cuando estás... Como venía diciendo. Cuando le pones una penitencia mecánica. Si bien, digamos, estás haciendo que ese personaje sea peor haciendo algo. Estás haciendo que la, sus compañeros que lo hacen sean mejores. Entonces hay una suerte de empujón de trabajo en equipo. Eh, por otro lado. Al poner... ¿Qué grandes Al... Al poner, si vos, si vos haces que un personaje sea muy, muy malo haciendo algo, esa persona nunca lo va a intentar. No hay razones, a menos que sea la última opción. Y, y tampoco quiero eso. Estaría bueno, digamos, que, que sea una opción a evaluar en todo momento. Y bueno, sí, en, si es el momento, el, el, el clímax de la historia y el mecánico se tiene que ser el que, el que lidera el grupo, bueno, que lo haga. Que lo intente y espero que le salga bien y que sea una tirada genial. Eh, chuchu chuchu. Entonces... Soldado Estoy ahí Decidiendo esa parte Me gusta que hayan aparecido las profesiones Porque no habían aparecido las profesiones acá Eso está interesante Acá tenemos anotado estas tres cosas Que probablemente sean background Que probablemente sean algo que, que esté relacionado con background eh, Ahí está, ves, en medicina el, Uno de los rangos Ponele ¿eh? Rango 2 eh, Recupera Una categoría de dado A un aliado Vieron que Hacíamos daño por categorías eh, Tipo, bueno Te pegan O te hacen algo Y Te te reducen la, tu capacidad de violencia a un de 4 Bueno, el médico puede recuperarte de ese de 4 al 6, porque. ¿qué sé yo? Te puso un poquito de anestesia en, en la pata, o. Eh, te, te, te vendó la herida, no sé. No sé. Eh, me acaba de ocurrir algo para el sistema de salud No creo que sirva para nada Como que... En vez de ir a pegarte a todas las características eh, tu, tu salud actual es la categoría más alta de dado que tengas Y ahí se te va reduciendo eh, Puede ser una idea, puede que no sea una idea eh, ¿Qué más nos haría falta? Ah, algún tipo de desventaja. ¿Qué puede ser eso? Eh, Vampiro lo hace bien esta parte. Eh, y se libera mucho con el tema de las... Las provisiones del clan. Que no me acuerdo cómo se llaman. Eh, creo que es prohibición en español. Eh, por ejemplo que los Noferatu tienen penalizadoras de tiradas sociales. Eh, los... Ventru tienen en exclusión de la presa Solo pueden comer de, de cierta persona en particular Etcétera eh, Me gustaría que pase algo así eh, Como que haya algo malo a definir En el personaje Por otro lado, si no sale, ya fue <ríe> No me voy a gastar mucho Eh... Bien, bueno, ahí está, vamos a bajarlo ahí. Eh, tenemos unas. algunos rangos. Como que ahora estoy viendo huecos al sistema, pero en realidad el problema es que eh, no hay un sistema de combate. En un juego que promete mucha acción Entonces eh, Es súper necesario Así que lo que voy a hacer La próxima sesión de esto Que es la última del año Sistema de combate Con lo que tenemos vamos a hacer un sistema de combate Voy a tratar de acordarme todo lo que hay Voy a armar bien el documento Y vamos a, hacer, vamos a hablar de pelea porque ya se terminó esto eh, Sí Entonces lo que seguiría es cómo se consiguen estos rangos ¿Qué eh, que hace que tu personaje consiga un rango de algo? Esto puede ser parte de las profesiones Por ejemplo, el mecánico Empieza con Eh... Tres rangos Un rango en mecánica Dos rangos a elegir En Otra, Otras habilidades ahí va, ahí va, De supervivencia uno en Combate No, en Sociales Uno en sociales. Uno Un rango a elegir en sociales Por ejemplo No me desagrada esto eh, Ahí, ahí Siento que hay algo El Warboy empieza Con un rango en pelear. Dos rangos a elegir en otras habilidades de combate. Punto un, Un rango en supervivencia. El guerrero del camino. Ah, esto me está, está siendo está tomando forma. Empieza con un rango en disparar, dos rangos a elegir en en otras habilidades de combate, un rango en Supervivencia muy similar al Warboy ahora ahora lo separamos el comandante empieza con un rango en liderazgo, claro que sí, dos rangos a elegir. En otras habilidades Sociales Un rango en combate eh, eh, Está pasando algo acá eh. Me está gustando El médico Empieza con Un rango En ¿Cómo se llama? En parchar dos rangos a elegir en otras habilidades de supervivencia punto un rango en sociales ¡epa! ¡epa! Tanto no forman las profesiones ¿eh? algo ahí está pasando? Eh, de repente sabemos cómo crear personajes eh, ahí va ahí va ahí va, ahí va. Eh, Como regla de testeo Regla de testing Máximo un rango por habilidad Porque no tenemos todos los rangos No tenemos o sea, Yo le estoy diciendo que Empieza con un rango mecánico Y dos en otras habilidades de supervivencia Y capaz que le quieren mandar dos a recolectar no tenemos dos rangos de recolectar. tenemos uno solo, así que elijan varios. Vamos a ver qué tal sale esto. Pero a mí me, me gusta, me gusta. Las profesiones dan los rangos de habilidades, que tiene sentido. Te dan una fija, que es en lo que realmente se, se preocupa esa profesión. Tal vez el, el guerrero del camino debería encargarse de manejar. Sería, creo que será conducir eh, en vez de disparar. Eh, y tal vez sería más supervivencia. Eh, que combate Esto sería Supervivencia Supervivencia Y este sería un rango en combate eh, no, Ahí se separa un poco del otro Tenemos Claramente faltan Personajes sociales eh, No es el primer juego Que comete este error <risa> No va a ser el último eh, pero se, ya, ya va a salir otra cosa ¿no? eh, Ay, qué tipo de personajes había Bueno, dos en habilidades de supervivencia Dos en habilidades de combate Dos de supervivencia Dos en sociales Y dos de supervivencia Hay muchos supervivientes de acá Como que no me está gustando esto eh. Mm, muchos supervivientes, muchos supervivientes, no estoy comprando. Eh, el guerrero del camino podría tener un poco de habilidades sociales. Si bien, en, si bien habla gruñendo Originalmente era una persona dada a la charla O... Que... la gente Siempre... Siempre tuvo esta... Esta situación de... Eh, el liderazgo me cayó en los hombros, y bueno, no me queda otra eh, Tal vez debería sacarle lo de supervivencia a otras personas, ¿no? puedo hacer así, mira, un rango a elegir en una habilidad de supervivencia, uno en combate uno en sociales, ahí va ahí va no sé si esto está bien, no sé si es lo correcto como que el guerrero del camino te da una gran variedad, digamos eh Un rango a elegir en otra habilidad. Ahí va. Y Vamos a hacer que el médico sea un poco versátil también. Un rango. En. Combat. No, no, está bien, está bien como estaba hecho. León, no hagas esas cosas. Bueno, ahí va. Ahí... Esto es una buena base que me, que me deja cómodo y me deja tranquilo. Eh, por si no me escucharon decirlo antes, eh, los procesos de crear esto son hacerse muchas preguntas y tratar de respondérselas eh, con la base de lo que sea que hayan decidido hacer, o sea, en este caso Mad Max. Eh, pero bueno, voy a ir cerrando el stream acá Y lo dije, la próxima va a ser combate Con todo lo que ya tenemos creado, vamos a armar el sistema de combate como para cerrar el año Bien en cuanto al juego Y tal vez darle alguna probadita en, en, el, en el futuro Antes de irnos, tengo unos anuncios chuchu, chuchu, Acá eh, quiero agradecerles a todas las personas que vinieron hoy, los raids, los, los follows, los subs que hubo Recopado nos ayudan un montón, eh, espero realmente que les haya gustado Este es el stream más difícil de todos los que tenemos eh, Y cuesta hacerlo, así que gracias por acompañarme, espero realmente que sirva Sé que algunas personas estuvieron preguntando sobre cómo crear juegos y demás Y, y se sumaron, así que si están acá, espero que les sirva Y si lo ven por Youtube, comentenme ¿Qué les pareció? ¿O, o qué mecánicas aplican ustedes? Está, está bueno leer eso también. Y tener un poco de feedback. Mañana, eh, Nieblas de Nurem. Poco a poco se va acercando a su final. No lo sabemos, pero lo presentimos. Eh, el Gashakot está muy cerca. Y se vienen grandes cosas por delante. La tripulación está en el último tramo de su recorrido, al parecer. Nos vemos mañana a las 7 y media para seguir la aventura. El viernes... Parece que cuando la coterie es llamada aparte, cosas terribles suceden alrededor. Y esta semana continuaremos la crónica a partir de las 21.30 para darle un vistazo al pasado. Mientras el presente se incendia, así que los esperamos. Va a, va a pasar algo que se llama in memoria, no memoria, no estoy del todo seguro, pero va a, ver, va a ser buenísimo. Eh, el sábado, último del mes, significa que tenemos una review de pelis de Lu. Tiene una pelis muy especial por delante y va a ser la última de esta sección por ahora. Así que no se la pierdan. Y el domingo terminamos de revisar Cyberpunk con consejos para que se animen a jugar y dirigir este increíble setting. Esperamos que eh, les haya gustado toda esta tanda de videos de Cyberpunk porque estuvo buenísima. El manual es gigante así que hay un montón de cosas que, que no, no tuvimos tiempo para contar. Así que los invito a chequear el manual. Eh sobre todo leer las historias Porque es buenísimo todo lo que tiene el manual Y el arte es una belleza Así que eh, sin más Los voy a dejar en el outro Y vamos a hacerle a, a alguien Así siguen viendo gente jugando a rey. Chao Nos vemos